César Crisanto Burreta ¿Dónde aprendiste todos tus conocimientos sobre el rol? <risas> es una pregunta grande eh, Creo que es más o menos Algo similar entre todos Hay, hay una, una parte Desde jugar y, y prestar atención a las otras personas Que están, están jugando Y aprender de ellos Leyendo reglas y otros juegos de rol En general eh, dirigiendo y jugando ahí, ahí la experiencia aumenta exponencialmente Y viendo a otras personas jugar Suena poquito Pero en realidad es un montón de tiempo Y un montón de, de, de estar así Pensando ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Por qué hice esto? ¿Y cómo lo hago mejor? También es, es todo el proceso que tenés que hacer En resumen son esas cositas Pero yo creo que Gran parte se debe a leer Pero no solo manuales sino también leer Cualquier cosa de fantasía que, que me haya interesado más o menos <risa> ah y no solo juegos de rol de historias sino también leer un poco sobre estructura de de, de historias arcos argumentales desarrollo de personajes y todas esas cosas que vos querés incluir en tu juego para que esté más completo cómo plantearías un mundo fantástico con las reglas de D&D quinta edición ambientado en el lejano oeste habría que hacer una gran revisión de clases desde el principio las razas no tanto porque Tal vez las que tienen magia nata y, y tenés que decidir cuánta magia in, Va a haber en el lejano oeste Imagino que un poco va a haber Pero tenés que hacer eso En ese caso tenés que hacer una revisión grande Porque, qué sé yo <ríe> suena, suena difícil eh, Llevar a cabo o algo así Y también Esto es algo que yo imagino O entiendo en el lejano este. Que las armas de fuego eran Eran tipo la espada larga de lejano este el arma, el arma estándar era una pistola entonces habría que hacer también una pequeña revisión sobre las dotes que te pueden ayudar con las armas de fuego y tener una buena base de armas de fuego para ofrecerle a los jugadores eh, y empezaría por ahí es eh, eh, eh, así para mí lo importante, revisar la magia cuánto querés que ¿Cuánta magia querés que haya? Probablemente sea poca en ese caso. revisar las clases que hay de, de magia y, y decidí. De hecho, bueno, esta clase no va a existir, esta no va a existir, esta tampoco. Va a estar esta clase de magia y la lista de hechizos se va a reducir un montón. O va a costar más caro hacer un hechizo. Algo así. Lizardo Gonzalo Núñez Montoya. Hola, mi pregunta es. ¿Cómo evitar un TPK? Empezó mi partida ayer y estuve al límite cuando lograron sobrevivir. Con suerte pulo todo bien el jueves que juego. Eh, quinta edición de Home. Bueno. Ten Vas a tener que planificar los combates. Para que no sean tan desbalanceados para un lado y para el otro. Ahí... Los combates tienen varias formas de ser balanceados. Mucha cantidad de enemigos versus poca cantidad de jugadores o al revés. Eso... Se llama... Me acuerdo, no me acuerdo mucho Economía de acciones. Así, así se llama, economía de acciones. La economía de acciones es cuántas acciones tiene cada lado involucrado en el combate. Si este lado tiene 5 acciones por cada acción que tiene este lado, es muy muy probable que gane este lado. Así de sencillo. Entonces, esta es una manera de balancear. Si, si este es tu desbalance, lo que tiene que hacer es incrementar las acciones del otro lado. Así, esto, hay 5 acciones contra 5 acciones... Por lo menos inicialmente es un balanceo interesante. Después tenés los balanceos que hacen los manuales para el poder de los enemigos contra el poder de los jugadores. Hay una dificultad, están las reglas en el manual del DM. Hay una dificultad que vos podés poner a los jugadores, depende de qué nivel sean, depende del CR de los monstruos, depende de la experiencia que den los monstruos. Pero lo importante es que <coughs> vos como DM podés manipular los dados. Tenés que elegir bien cuándo hacerlo. A veces está bueno, pero por ejemplo, si, te, si le pegás a un jugador, tiras un crítico, bueno, pum, le entró el crítico. Pasa a la ronda, tirás de nuevo contra ese jugador y tiras otro crítico y querés pegarle el crítico, bueno, le entra el segundo crítico. Si sigue vivo y llega a su tercer ronda y vos volvés a sacar un 20 en el lado, podés hacer que sea un ataque normal. O podés hacer incluso que falle. Eso depende de tu, de tu juicio en el momento. El TPK es algo. No, no es algo que haya que evitar, porque no es algo que tiene que pasar constantemente tampoco. Tenés que preparar los combates para que sean interesantes, divertidos, complicados, pero que no sean una masacre constante, porque si es algo que sucede todo el tiempo, hay, hay algunos números ahí que modificar. Ángel Targaryen. Tengo una duda. En el combate montado de quinta edición, el enemigo puede elegir si atacarte a ti o al caballo. ¿O está obligado a matar al caballo primero o tumbarte del caballo para poder atacar? Vamos a leer rápidamente las preguntas. Pocas reglas de combate montado. Uh -huh. ¿Dónde está? A ver. Las reglas de combate montado de quinta edición son bien escasas. <ríe> porque no te dan mucha información sobre cómo manipular. Pero. Eh. Especifican en el la última oración de, de, la de los tres párrafos de regla de combate montado Dice que te pueden atacar a vos o a la montura Eso es independiente de la persona que elige atacar Bueno, si te matan a la montura te caes el caballo, ¿no? leo <ríe> eh, ¿cuándo la próxima partida? Va a estar el viernes disponible también como el anterior, vamos a especificar dónde empieza la aventura. Lo anterior son los de perfectos técnicos. Sigmundus, Creatus, Est. Ok. Hola, Lion. Voy a tener mi primera sesión en quinta edición el viernes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo transformar un one shot en una campaña? ¿Algún otro consejo para mi primera sesión? Sí. Primero, jugar la primera sesión. Y fíjate para dónde sale. Lo que me suele suceder a mí con, con los one shots es que rara vez duran una sesión. Y la gente se queda con ganas de hacer más. Entonces... Si vos querés que esto siga, agregale a tu one shot pequeñas, pequeños tipo cabos sueltos. De entre todas las cosas que conocen, saben que hay alguien que se está robando eh, las lápidas del cementerio. Y termina la sesión y esa pregunta, ¿quién se está robando las lápidas del cementerio y por qué? Todavía le queda a los jugadores. Y eso puede ser el enganche para jugar la siguiente sesión y así vas enganchando las sesiones, con preguntas sin respuesta o cosas sin resolver. Así que Generar pequeños cabos sueltos De hecho, te puede pasar que estás jugando la sesión Y los jugadores en la misma sesión digan ¿Quién se está robando las lápidas? Vamos a meter esto ya mismo Y se vaya la sesión para allá Pero es nada más que eso Es generar una pregunta y que los jugadores quieran la respuesta Y si te preguntan cuando termina la sesión ¿Y quién se estaba robando las lápidas? Vos les decís Podemos averiguarlo jugando Y ahí, y ahí ya está, ahí tenés un grupo <risas> Así se, así se consigue jugadores <risas> Tabletop uh. RPG Master Hola, algún consejo para el Wonderdraft Mis mapas salen todos chuecos Algún consejo para crear hechizos y objetos mágicos Bien Para el Wonderdraft Yo soy bastante novato en esto Me encanta cómo quedan mis mapas, pero eh, Los hago yo <risa> Y um, Hacer un mapa bien me toma Mucho, mucho tiempo realmente pero disfruto tanto usar el, el programita. Nunca, nunca tuve habilidades para pintar nada y WonderDraft me dio la posibilidad de hacer algo lindo sin saber usarlo. Eh, yo lo que, lo que intento hacer en el WonderDraft, por lo menos al principio para aprender, agarro una imagen de algo. Por ejemplo, el otro día Bachi me dijo, bueno, una, isla tortuga. Y busqué isla tortuga en Google, la puse en costado y con el WonderDraft vos podés elegir que te muestre una imagen. Por abajo de lo que estás pintando vos Tipo transparente Entonces vos la podés poner ahí en el fondo Hacer el contorno Y, y con eso yo hice la imagen de la tortuga Saqué la imagen Y ahí después empecé a pintar Y, y a acomodar los símbolos como, como yo quería Y quedó bien eh, También hay un montón Un montón de, de recursos gratis Para el Wrap. Yo tengo demasiados Tantos que me tarda en abrir el programa <risa> Pero... Es, es mucho aprender. Recién ahora me estoy dando cuenta que si giro los símbolos, puedo generar diferentes efectos. Pero es mucha exploración el programa. Está buenísimo. Y para crear hechizos y objetos mágicos. Esto es algo que estuvimos charlando en el Discord hoy. Y es importante leer en el manual del DM. Hay una parte que es el taller del DM, donde dice cómo crear monstruos, hechizos, objetos mágicos, aventuras, mundos. Toda esa parte está en el manual del DM. Y son cortitas las reglas. O, reglas, no son reglas, son consejos y guías. Así que leelas, esas son, muy, están muy claras, son muy, muy interesantes. Mi consejo para crear un hechizo nuevo es que haga un efecto nuevo, que sea algo diferente. Si querés que haga daño, que haga daño, pero que genere otra, otra cosa además, ¿no? Pensá también en las velocidades del hechizo, una acción estándar, una acción bonus, una reacción, pensar en la distancia y todas esas cosas. Martín Jara, ¿cómo puedes hacer para aprenderte bien y no olvidarte las reglas de quinta edición? Esto es importante. Que las reglas estén escritas en un libro o en un documento facilita aprenderse. Vos no tenés que realmente acordarte todo eso, porque ya está en un documento. Lo mismo para cualquier cosa que tengas que aprender. La idea de leer las reglas es familiarizarte cómo funcionan nada más, pero... Volver al manual es algo que hacemos todos los DMs, todo el tiempo Yo tengo que revisar las reglas cada vez que vamos a jugar, cada vez que alguien quiere hacer algo Vuelvo al manual, consulto y listo Entonces... Lo que aconsejo yo es leerlas un par de veces, si es lo que ustedes quieren hacer Para saber mejor y ayudar a su grupo Pero no hace falta saber exactamente qué dice cada regla del manual Porque pueden volver a él y leerlo en el momento Así que... Yo les aconsejo leerlas y con eso debería ser suficiente Carlos Gutiérrez. ¿Qué criterio usas vos para darle la inspiración a tus jugadores? ¿También crees que los alineamientos de quinta edición están sobrando? <risa> todavía no me decido con la inspiración. Eh, eh, eh, es una de las reglas de quinta edición que, en las que no estoy decidido todavía. Porque no sé bien cómo hacerlo. No se me ocurre una manera justa en la que yo pueda decirle a todo mi grupo... Bueno, la inspiración se va a dar de esta manera. Así que todavía lo estoy decidiendo. Y es algo que les dije antes de empezar a jugar esta aventura. Porque como, como está en el manual... No, no le encuentro yo una, una manera que, que me agrada a mí eh, ¿También crees que los alineamientos En D&D están sobrando? No A mí me gusta que estén No estoy a favor de que sean una, una Súper est estructurados y, un, y, un, y una forma en la que el personaje tenga que actuar Sí, o sí. me parece una buena guía Para entender qué piensan Los demás sobre el personaje Y en el caso de Una decisión moral Te sirven como una pequeña ayuda para tomar una decisión Eso está genial Así que entiendo que mucha gente los ignora porque no tienen efecto práctico en la hoja. Pero es sobre, es la parte del rol y se puede, se puede usar eso. Si, si no molestan, si, si al estar en la hoja no molestan, no importa que no los usen. No hay por qué removerlos. Nicolás Carvalho. Lo siento que mis jugadores tardan mucho en tomar decisión o calculan mucho las posibilidades de que... ¿Qué pasaría si hacen tal o cual cosa? Somos principiantes. ¿Los puedo ayudar de alguna forma? Sí. <risa> Necesitan un sentido de urgencia. Ellos si, si vos te das cuenta que están pasando se pasan horas debatiendo qué hacer, sí, cómo no, que los interrumpa un NPC y les diga, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Y si no hacen nada, una de las consecuencias, vos tenés que sin ser agresivo. Los jugadores van a tomar acciones y esas acciones van a tener consecuencias. También existe la posibilidad de que no tome ninguna acción y eso también genere consecuencias. Entonces vos tenés que darles un sentido de urgencia. Tiene que haber algo en la aventura, tiene que haber algo en la situación que haga que los jugadores se muevan también. No, no hay que empujarlos todo el tiempo ni guiarlos por un camino. Pero sí tiene que, si, bueno, si no llegan, volver al futuro, por ejemplo. Si no están en la torre del reloj en ese momento de caer el rayo, no pueden volver al futuro. Entonces hay un sentido de urgencia Ellos están haciendo las cosas con una razón Con un objetivo y con un tiempo determinado Entonces trata de generar esto Que haya Una consecuencia para la falta de acciones Te lo van a agradecer porque De repente van a pasar más tiempo jugando el juego Que planificando el juego Martín Jara ¿Qué es lo más importante a la hora de crear un mundo en tu opinión? Buena pregunta Eh... Para mí es muy importante que sea variado. El, usa este, el mundo donde vivimos como, como ejemplo y, y no hace falta ir a las civilizaciones antiguas. En el continente donde estamos, si te alejas unos kilómetros para un lado, tienen otras costumbres, otras comidas, otra, otro tipo de moneda, otro valor de moneda, tradiciones, ejércitos, etcétera. Entonces es importante que el mundo sea muy diferente para todos lados, que, que se cruza una frontera y de repente haya algo para explorar. Entonces es rico en contenido, eso genera muchas cosas y, y le da a los jugadores una sensación de que la exploración puede continuar y continuar. O incluso podés hacer que haya partes sin, sin conquistar o sin explorar y esto a los jugadores digo, ah bueno pero ahí que ahí nadie sabe que hay nada todas las personas que fueron se olvidaron o oh, nadie volvió de atrás de la montaña y ahí, ahí ya tenés una aventura bueno, vamos a explorar qué hay atrás de la montaña entonces para mí lo importante del mundo es que sea rico en variedad terreno clima tradiciones ideología formas de gobierno todo lo que puedas si, si haces un, un pueblo acá o un reino, que haya un rey, sea hereditario y sea el, el que toma la decisión absoluta. Bueno, que el reino de al lado sea un senado y haya un grupo decidiendo y del que después por allá, que es una tiranía y se generen rivalidades por las diferencias de, de pensamiento que hay en cada lugar. Eh, buena pregunta, pero <ríe> la, la respuesta que tengo es variedad: variedad en, en, en todo lo que puedas darle. Me. Pero es así, el mundo que creé para jugar la aventura es sumamente diferente, o eso espero yo, en todos lados. Violeta Felicidad. Hola Lion, estoy jugando mi primera partida online con un guerrero sin mucha inteligencia, que se expresa mejor golpeando que hablando. Siento que cuando no está peleando ni interactúa con el grupo. ¿Qué podría hacer para darle más variedad o profundidad a la interpretación? Un abrazo de todo el equipo la de la Taverna. Ah, gracias. Eh... busca la manera. O sea, en el background del personaje tiene que haber algo. Tiene que haber algo de. de, de cómo se hizo. <risa> Podés hacer incluso que él mismo se dé cuenta en el juego. Que le cuesta interactuar con el grupo. Y que intente generar algo nuevo. Que un día los invite a comer. No hace falta ser un super intelectual para darse cuenta que tienen las personas y podés invitarlos vos si vos lo que querés es interactuar con el grupo, que, que él exprese su forma de interactuar con el grupo a su manera si ve a alguno que, que no combate muy bien, tal vez podés darle consejos sobre cómo defenderse mejor o explicarles vos tus tácticas de combate a ellos para que peleen alrededor tuyo eso sirve mucho es buena la idea la pregunta, me gusta eh, y no importa que no sea muy inteligente, puede contar sobre su vida y, y demostrar que es lo que le pasó en, en, antes de empezar a jugar. Y que sea algo, algo interesante, que los, que los una en el grupo, ¿no? Por, por ahí empezás a hablar sobre tu pasada y otro dice, uh, bueno, después de comentar sobre tu pasado, dice, a mí, en la escuela de magia me pasaba todo esto, y empiezan a contar y se genera un momento de, de vinculación entre los grupos que está bastante bueno no hace falta, digamos ser muy inteligente para charlar con las personas Tienes que sentarte y contarles sobre vos y esperar una respuesta pedir consejos, esa es buenísima pedir consejos, preguntales que tu personaje le pregunte a los otros qué en qué puede mejorar porque si él, digamos, se siente Menos inteligente, por decirlo de alguna manera Que los otros que, que pide ayuda eso, eso siempre funciona Porque de, de repente los jugadores, los demás tienen que pensar Cómo ellos Les darían consejo a él, y sobre qué Vos aplicás esos consejos Y, y de, deducís vos cómo te sirven O no, esas son todas buenas ideas Creo, pero <risa> Gracias a Rancés por la donación <risa> Nos llega al corazón toda esa cosa, es muy lindo Y a todas las personas que nos dan cariño y nos ayudan eh, ¿Algo más? Bueno, nada más. Gracias por pasar por el stream y las preguntas estuvieron geniales. Nos vemos el lunes esta vez, en el stream.